Realmente no compramos una implementación del ERP, com compramos la enseñanza de, de hacer funcionar un ERP a nuestra medida y eso es valiosísimo para nosotros. Que Gracias a la eficiencia que logramos con el sistema nuevo, somos más rápidos en todos los procesos internos. Entendió nuestra problemática en el momento que nos acercamos y nos llevó de la mano hasta lo mejor que pudimos hacer, que fue lanzar el producto y el entrenamiento al equipo no solo en tiempo, sino antes de tiempo. Nos guiaron para ser, a veces, autosuficientes en la resolución de problemas, dándonos las herramientas que tenía el mismo sistema, con la experiencia que ya traía Humanitech, ayudó a que nosotros, de manera interna, podamos capacitarnos en el manejo de la herramienta. Y eso creo que es un factor importante que hace que logremos dominar la herramienta.